Damos entonces inicio a nuestra Expert Talk del día de hoy. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las interesantes conclusiones que arrojó el estudio Ciberseguridad y Convivencia Escolar, publicado en 2020 por la compañía española Gaptime. Y para abordar este tema nos acompaña Roberto Álvarez, fundador y director de Gaptime. Bienvenido Roberto, es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks eh, un evento excelente el que estáis organizando y, y bueno, y desde luego, eh, como decía antes, un altavoz perfecto para poder ayudar ¿no? en todo lo relativo a la ciberseguridad, a la, a la comunidad educativa. Antes de la pandemia, el sector educativo ya presentaba enormes retos y por la crisis actual estos desafíos han sido más evidentes y han puesto de manifiesto la importancia de responder a crear entornos digitales más seguros e implementar estrategias para contribuir a cerrar la brecha digital y la desigualdad. ¿Cuál es la visión de GapTime en ese sentido y qué iniciativas están impulsando al respecto? Yo creo que lo más, eh, eh, bueno, el, el problema más, más evidente era todo lo relacionado con la presa digital generacional, entendiéndola como la diferencia de, de conocimiento, el gap de conocimiento que había entre adultos y, y los chavales, ¿no? Esto estaba provocando eh, que no podamos, por primera vez casi, padres, madres y educadores no pueden eh, acompañar, educar, orientar a los chavales en el, en el ámbito digital. Y, y, bueno, y les dejan una situación muy, muy expuesta a ciberbullying, eh, falta de privacidad, extorsión, etc. Pero con la pandemia, eh, eh, lo que una de las cosas que ha provocado es que eh, el sector de educación tenga que abordar de una forma muy precipitada la transformación digital. ¿no? Eh, y esto, eh, unido a que es el sector que menos había invertido en ciberseguridad hasta el momento y que probablemente tenga los usuarios menos capacitados, eh, les, ha les ha convertido en objetivo de ciberataques. Entonces, una eh, una prioridad ahora para toda la comunidad educativa debería ser, eh, como, tú como tú bien decías, eh, proporcionar entornos ciberseguros a los chavales que, que les permitan desarrollarse y aprender en un entorno eh, seguro, por supuesto, pero y además que les proteja ante ciberataques que, que lo único que buscan es eh, dinero, que van a pedir un rescate por, por bloquear el sistema. Claro Roberto, definitivamente sí. una problemática que debemos abordar de manera muy urgente.